¿Por qué Odin sustituyó a Tyr como líder del Panteón Nórdico? No hay una respuesta precisa, pues ocurrió antes de nuestra era, antes del contacto romano con las tribus germánicas. Sin embargo, se ha postulado que algún suceso significativo lo convirtiera en una opción más práctica. Se trataba de un dios que buscaba la sabiduría aunque fuera a través de sacrificios o usando magia, considerada femenina, para revivir a los muertos. A este se le añadía un conocimiento estratégico a través de sus cuervos, que vigilaban el mundo. Además, era capaz de rodearse de lobos, su enemigo final, si era necesario. Era un dios más preparado para el Ragnar, por eso llevaba la lanza, apta para matar lobos, en vez de un arma más aristocrática.